conectando. Eh, vamos a partir con este conversatorio que lo tenemos programado más o menos para una duración de una hora y en nombre de la agrupación de ingenieros forestales por el bosque nativo en, en mi calidad de vicepresidente y nombre de Juanita eh, la presidenta les voy a dar la bienvenida a todos los que están hoy día conectados en esta interesante conversación. Para eso vamos a organizar esta, esta, esta intervenciones del día de hoy. Tenemos dos expositores y más o menos tenemos pensado unos 15 minutos para cada uno de ellos para hacer eh, su intervención. E, y después vamos a dejar un tiempo antes del final para consultas. Así es que eh, les pido que anoten sus preguntas para bueno, no interrumpir a, a, lo, a los colegas que van a exponer. Y al final vamos a ir dando las palabras para que cada uno haga su intervención y consulte o, o dé su opinión sobre algunos de los temas que se van a tratar. Eso más o menos nos daría como una hora de tiempo y estaríamos terminando justo a tiempo, como decía eh, don Sergio. Um, voy a presentar a los expositores. Tenemos a dos colegas invitados que nos van a hablar de este de esta, eh, proyecto sobre cambio de uso de suelo eh, tras incendios forestales que es, eh, bueno, el coloquio este está organizado por la agrupación de ingenieros forestales en colaboración con la Fundación Enrich eh, Boll, y hemos invitado a Estefano Salgado, que es licenciado en ciencias jurídicas de la Escuela de Derecho de la Universidad del Paraíso y es asesor jurídico del diputado Diego Ibáñez, quien es el impulsor del proyecto que regula eh, los cambios de, de uso de suelo y los actos administrativos y obras de subdivisión, urbanización y edificación en terrenos afectados por incendios forestales. Eso, entonces, eh, eh, Estefano nos va a hacer una primera intervención, un poco del de contenido, eh, las ideas motrices y el estado actual en que se encuentra esa iniciativa. Y tenemos también invitado, eh, para que nos dé su punto de vista, al colega Sergio Donoso. Sergio Donoso es ingeniero forestal de la Universidad de Chile, doctor ingeniero... De, de Montes, de la Universidad de Córdoba, de España, es académico de la Facultad de Ciencias Forestales y Conservación de la Naturaleza de la Universidad de Chile y, por supuesto, un destacado socio de nuestra agrupación de ingenieros forestales por el bosque nativo y eh, muy generosamente se ha eh, eh, comprometido y ofrecido a colaborar en este coloquio. Así es que... Eh, eso creo que son los, los aspectos generales, y sin más rodeo, vamos entonces a iniciar con la primera intervención, que sería de Estefano, eh, y Estefano, eh, damos la palabra, yo les voy a, les voy a avisar eh, unos cinco minutitos antes ¿no es cierto? De, del tiempo que tenemos programado para que, para que vayamos eh, concluyendo. ¿Sí? Así que, Estefano, tienes la palabra, por favor, eh, adelante. Muchas gracias, gracias por la instancia a la Asociación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo. Muchas gracias por la oportunidad de, de conversar y establecer este diálogo en relación al proyecto de ley sobre suelos sin estrados tras incendios. Eh, quiero preguntar primero si puedo compartir pantalla. Sí, debe estar habilitado. Compartemos. Sí. sí, voy a compartir la presentación que realicé en la sesión de, de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara. Eh, ¿Se ve ahí, cierto? Sí. Perfecto. Eh, bueno, el proyecto de ley del cual es objeto de esta discusión ha tenido varias modificaciones desde su presentación original, que fue la, la moción que suscribió el diputado Dígui junto a otros parlamentarios. Eh, que se suma a su turno con otras dos mociones más que dicen relación con una modificación directa de la ley de bosque nativo, en el mismo sentido y también impactado por lo que fue la coyuntura de los incendios forestales, sobre todo el de Quilpue, Valparaíso, Peñuelas, en el verano pasado de este año. Entonces, eh, para concluir definir o más o menos acordar un, un nombre del proyecto de ley, atendido que es un refundido de varias mociones, eh, podríamos entender como aquí el proyecto de ley que tiene por objeto establecer prohibiciones y obligaciones a los cambios de uso del suelo en terrenos afectados por incendios forestales. En este sentido, como para adelantar, el carácter como infraccional del proyecto de ley es como lo que más resalta más allá de otros elementos que lo complementan o que le dan un sentido para la esencia, es básicamente, la configuración de esta prohibición, infracción y sanción. Acá están los boletines refundidos, los elementos comunes de la idea matriz, en, que al menos podríamos entender en, en las prohibiciones como la estructura principal y el carácter sustantivo en los incendios, la relevancia del bosque, de la protección del bosque nativo y el uso de suelo. La referencia del proyecto eh, parten desde lo que son las referencias internacionales de legislación extranjera, tanto México con la ley de, eh, de sustentabilidad forestal, como en el caso de España con la ley de Montes, en el caso de pactos internacionales suscritos o en que ha participado Chile, se tiene el marco de Sendai, el marco de Acción de Yogo, y que tienen como este paradigma que parte de la base de que no es solamente el cambio climático, sino también los efectos que vienen aparejados como consecuencia de ese cambio climático, que son los desastres naturales, ya sea de origen natural o antrópico, eh, y que afectan o que pueden afectar gravemente a la población humana y también a los componentes ambientales. Eh, entonces, ese nuevo paradigma eh, normativo es el que, se tiene como referencia para la, tanto la elaboración normativa como las modificaciones, como el marco que debe seguir el proyecto de ley refundido. En cuanto a la estructura propuesta, y esto fue como la última modificación que fue objeto de una indicación sustitutiva, eh, que parte de la base de un diálogo sostenido con ustedes a, a partir de la asociación de, que representan Ingenieros Forestales, como también eh, de incorporar ciertas observaciones que hizo llegar Fernando Salinas, que es doctor en biología en, por la Universidad Católica y que tiene como fino sentido que, o sea, por la Universidad de Chile, perdón, y que tiene como sentido darle una estructura primero más amplia a lo que es hoy día el ámbito de aplicación del bosque nativo. Y por eso es que el objeto de la ley, como para anticipar un poco eh, cambia y, y se hace como más extensivo a otros escenarios que no, no son necesariamente bosque nativos, sino que, por ejemplo, ¿qué pasa con el cambio de uso de suelo después de una plantación que fue afectada? Eh, el cambio de uso de suelo en, en el ámbito perurbano y así un sinnúmero de escenarios que no necesariamente pueden configurar incluso la exigencia que es bastante alta de lo que es un bosque nativo que debe cumplir con determinados hectáreas según la ley y eso dificulta un poco el ámbito de aplicación de, de la modificación. Entonces, como propuesta, se tiene la amplitud de, de esos objeto eh, la estructura matriz que viene dada por estas prohibiciones y obligaciones a los cambios de uso de suelo, como consecuencia de un incendio forestal, y con bases de ordenamiento territorial. Y acá es como lo que permite entender las modificaciones, y acá se suman más modificaciones a leyes especiales, no solo la ley de bosque nativo, sino que también la... Ley de Urbanismo, y Construcciones y otras leyes, pero principalmente la de Urbanismo en relación a lo que debemos entender por instrumentos de ordenamiento territorial eh, para efectos de este proyecto de ley. Entonces, eh, primero es un proyecto que busca tener cierta autonomía y por lo tanto requiere de ciertos principios. Acá se rescató el principio preventivo de conservación, la participación ciudadana. La publicidad y el principio de no regresión, que es como uno de los elementos que en su momento no, por tiempo no alcancé a, a, a tocar en, en lo que fue la Comisión de Medio Ambiente, pero que tiene un elemento ahí como innovador en lo que es la no regresión ambiental en lo que se haya avanzado tanto a nivel de jurisprudencia administrativa, jurisprudencia eh, de los tribunales de justicia. Eh, en materia ambiental, y que tenga relación con la estructura de este proyecto de ley. Eso pensando en, en, en esta idea de que los actos administrativos, que sería como la, la idea del procedimiento en teoría que podría tener el, la aplicación de la prohibición, no sea regresivo, no sea una, por objeto de una revocación, volver a foja cero. En, en cuanto a las prohibiciones, y esto es como lo medular, lo central del proyecto, eh, prohibición de 30 años o menos, y acá es como el mecanismo de flexibilización o flexible que tiene como referencia España y también México en relación a que si bien incorporan un instrumento de planificación territorial, eh, debe entenderse que la comunidad organizada lo estimó en ese sentido después de una liberación amplia y esto también es como para hacerse cargo de ciertas objeciones del Ministerio de Vivienda en relación a cómo opera hoy día eh, todo el marco de la reconstrucción y, y ciertas esferas probablemente que cada comunidad en Chile, que es algo que había comentado en la comisión, que como el territorio de Chile es diverso, de Arica a Punta Arenas, son diversas las realidades territoriales y las necesidades de la comunidad local o regional que se busquen satisfacer como consecuencia de lo anterior. Y puede haber un conflicto y la idea es que ese conflicto tenga una solución política mayoritaria razonable eh, dada por la propia gente de sus territorios y no por una imposición que pueda generar una controversia indisoluble, eh, por ejemplo, entre vivienda y, y una, una prohibición que pueda ser eh, muy absoluta en, en términos de, de lo que se busca prohibir. Eh, tiene como supuesto normativo la hipótesis que se produzca un incendio forestal y eso implica una situación de hecho que debe ser acreditado por la autoridad. Eh, actividades que impidan la recuperación de la cubierta vegetal es una de las prohibiciones de las actividades que no se pueden realizar. También se comprende ciertas solicitudes de obra o de urbanización o subdivisión. Se innova un poco en la definición de incendio forestal para efectos de esta ley. Eh, Intenta hacer un poco más... Eh, omnicomprensiva de, de ciertos escenarios que probablemente no están contemplados hoy eh, día. La determinación de la prohibición también es un tema, lo que había comentado respecto como una situación de hecho tiene que haber un procedimiento previo donde hay una discusión y donde se, con justicia se llegue como un, una aplicación de prohibición que es bien intensa, son 30 años. Y finalmente la posibilidad de reclamación judicial ante el Tribunal Ambiental que es parte del contencioso administrativo y que... Te, que responde un poco al, al estándar constitucional, eh, que no va a cambiar mucho de, respecto a la nueva contribución, que es la exigencia de que exista la posibilidad de reclamación frente a actos de autoridad que puedan afectar eh, ciertas situaciones jurídicas eh, actuales. Por ejemplo, el tema de la prohibición de 30 años y que se disminuye considerablemente el, el escenario de abusos que pueda tener el titular. Y obviamente, la idea también más innovadora es el Tribunal Ambiental, porque no es la idea de que esto pase eh, por jugar de Policía Local o por la Justicia Civil, que no tiene un grado de especialización en la materia. Y lo ideal sería que, a pesar del bajo número de tribunales ambientales en el país, que esa dotación en un futuro se aumente a partir del aumento de competencias que la SINE legisladora de estos tribunales. Eh, en cuanto a la discusión de la disminución, alzamiento y prohibición. Eh, esto responde al elemento de flexibilización, básicamente por la realidad territorial diversa que tiene el país, eh, que básicamente responde a los objetivos territoriales que se ponga cada territorio, pero obviamente con ciertos parámetros de regla de juego donde tiene que primero estar, por sobre todo la participación ciudadana, el ordenamiento territorial, y donde no es baladí si se va a disminuir y tiene que tener ciertos componentes ambientales que también es una exigencia que viene a incorporar dentro del diseño legislativo un reglamento que debe ser dictado por el Ministerio de Medio Ambiente y está contemplado en las disposiciones transitorias. Eh, también se establece la denuncia, infracción, fiscalización y sanción por parte de la Superintendencia de Medio Ambiente. Y acá también se innova o se busca dar una respuesta que creo que fue una observación que surgió en, a principios de de año con un diálogo con la asociación en relación a de que no es posible o, o no estaba muy claro eh, qué pasa si un titular infringía la prohibición cuál, es la, cuál era la sanción y acá las sanciones para tampoco no entrar mucho en la discusión constitucional se remiten a una norma muy general que ya es jurisprudencia sentada de la Contraloría en orden a que Toda otra norma de carácter ambiental que no tenga asignado una sanción esp especial es competencia de la superintendencia de medio ambiente. Y ahí se aplica toda la estructura de la multa, etcétera, de la ley orgánica de superintendencia de medio ambiente. Eh, la modificación de otras leyes, acá se amplía el abanico, no solo bosque nativo, también se establece la protección de los derechos consumidores, una interpretación de lo que es la, el deber de información, que ya está contemplado a niveles generales, pero se busca dotar de un cierto plazo, son 10 años que debe tener contemplada la historia de la propiedad raíz para que efectos de una venta, que es lo típico que también suele suceder en la práctica, los típicos ventas de loteo irregular, de propiedades que están en esta interfaz perurbana, que están expuestas a inseguridades, y que la idea es que el propietario nuevo, o el vendedor o el comprador, operen bajo una... Un escenario de información simétrico, donde no se genere asimetría de información y donde finalmente no sean perjudicados nuevas personas que generen irregularmente nuevos asentamientos humanos, que es lo que se tiende a ver, sobre todo aquí en la región de Valparaíso, eh, en esta zona. La um, modificación a la ley general de urbanismo y construcciones eh, se establece ciertas modificaciones también bajo la lógica de la, de la ley de urbanismo, es decir, bajo la idea de la técnica de la zonificación se establece la posibilidad, además de incluir las prohibiciones dentro del plan regulador dentro de un determinado plazo, deben incluir o, o sea pueden incluir una zona de restricción a la edificación y al desarrollo urbano en, dentro de la itinerario urbana que será determinado por cada municipalidad en su proceso de modificación del PRC, pero donde esté restringido como una franja en, el desarrollo urbano en aquellas zonas que se estime pertinente y ahí tendrá que haber una discusión, pero que son un peligro en términos de la producción de incendios, y que finalmente son zonas de riesgo que no está tan claro hoy día, que existe la posibilidad con una interpretación muy general, pero que no es claro, y acá en Quilpue tampoco fue claro. Entonces lo que se busca dar con esto es una interpretación bien explícita en relación a lo que se puede y no hacer en un PRS. Eh, luego... Sí, disculpe. Y luego modificaciones a la legislación forestal y a la ley general de base de medio ambiente en relación al procedimiento, porque además de si se baja el estándar de la prohibición, también de, eso debe pasar sí o sí por evaluación de impacto ambiental. Eh, finalmente, disposiciones transitorias, se establece el reglamento, un plazo de... O se reglamento abajo de 90 días que tiene el Ministerio de Medio Ambiente, y las modificaciones en urbanismo también, y la adecuación de los PRC dentro de un plazo de 5 años. Ya está dado en la legislación, que son, cada 10 años se modifican, pero cada 5 debería ser como lo, lo óptimo para que se pueda adecuar tanto las prohibiciones como las zonas de, de interfaz. Las conclusiones. Hay una temporalidad más flexible. Eh, se opera bajo principios de ordenación territorial, participación pública y transparente. Se establece todo el contencioso administrativo como una lista judicial ante las prohibiciones o fiscalizaciones que ya existe, pero que se busca más como claridad o certeza en relación a esa materia. Eh, modificación a diversos cuerpos legales, no solo hemos nativo, y esto del itinerario progresivo con el reglamento, que también es un instrumento que permite dotar de mayor profundidad o velocidad al proyecto de ley, que obviamente hay elementos técnicos que se deben acotar a, a la repertiva um, discusión una vez que está aprobado. Así que esa sería la presentación. Muchas gracias por la instancia. Atento a todas las preguntas. Y, y, y, yo gracias muchas gracias a ti, Estefano. Eh, muy concisa la presentación. Y te agradezco el esfuerzo por sintetizar, porque la idea justamente aquí es abrir, abrir la discusión. Eh, yo te pediría eso sí, si sí es posible que nos haga llegar una copia de tu presentación después a la Secretaría. Y si es posible, proyecto ley en el estado actual también, porque podríamos hacerlo circular entre los socios. Eh, y sí, como perfecto. les dije eh, al principio, a los colegas que tengan alguna pregunta, por favor, anótela y la hacemos todas juntas a, en la última parte, que va a venir después de la intervención del colega Sergio Donoso, a quien le damos la palabra ahora. Sí, Sergio, ¿estás listo para intervenir ahora? Eh, eh, sí, señor vicepresidente, aquí ya me frente al Entonces, Tiene la palabra, tiene la palabra ah, don Sergio. Adelante, eh, por favor. Le me... voy a avisar. Le voy a avisar cinco minutos antes para que... Eh, Perfecto. Vayamos. El, si me da... Si puedo compartir pantalla. También estás habilitado, Sergio, así que... De acuerdo. No habría problema. Muchas gracias. Eh, hice una presentación que básicamente... Eh, ¿Se ve la presentación? Sí, sí, sí señor. Ya, me voy a saltar esto. Bueno, eh, el, el enfoque de la presentación está principalmente orientado a los bosques mediterráneos, formaciones xerofíticas de Chile Central. Eh, con esto no estoy excluyendo de que el problema del cambio de uso debido eh, al desarrollo de incendios no eh, ocurra solamente en esta, en esta zona. Bueno, en la zona mediterránea, particularmente la, las especies que están conformadas tanto por el bosque mediterráneo eh, y, y las formaciones xerofíticas, y voy a hacer un especial énfasis en las formaciones xerofíticas para eh, hacer una mirada más completa del, del ecosistema de Chile Central. Eh, son especies eh, altamente resistentes a restricciones hídricas y normalmente conforman ecosistemas muy diversos. Eh, y que generan una, una gran cantidad de, de bienes y servicios para la sociedad, pero que normalmente no, eh, la sociedad no, lo, no los percibe y normalmente no, no los valora. Y como el foco de esta presentación tiene que ver con el cambio de uso de, de, de suelo, eh, básicamente... Eh, en algunos trabajos que hemos hecho, el, y esto lo voy a presentar así de forma muy rápida, eh, respecto al cambio de uso del suelo, se pueden establecer como tres grandes categorías. La degradación, que es cuando desde bosque eh, pasa a, o a matorral arborescente o a plantación o a matorral y pradera, eh, en términos de que aún es posible volver a la condición eh, inicial si es que se desarrollan medidas ya sea de restauración o recuperación de las cubiertas. De pérdida cuando normalmente el cambio de uso es desde bosque a agricultura, área urbana, industriales y la condición de no cambio cuando a lo largo del tiempo eh, lo, los, bosque, los bosques permanecen. Eh, ¿Cuáles son desde el punto de vista eh, de, de la aproximación que le quiero dar de las de las principales amenazas y lo que está ocurriendo básicamente en el bosque mediterráneo lo que tenemos hoy por hoy a nivel de degradación, eh, un nivel de parcelación increíble, eh, hay un proyecto de ley que se está discutiendo y que eh, espero que pueda poner algo de atajo a esto porque este es, una, este es un problema de marca mayor, eh, cambios de uso del suelo por eh, actividad eh, agrícola, donde eh, gracias a la acción que desarrolló la agrupación, esto eh, en lo que se refiere a los bosques mediterráneos, esto estaría fuertemente controlado, pero a todo lo que corresponde a formaciones xerofíticas, no es así. Eh, y tenemos eh, este tipo de de imágenes que se repiten mucho en, en Chile Central. Eh, algo que no hay que olvidar, que eh, hay una permanente acción y hay una fuerte presión, en algunos casos de ganadería, extracción de leña, que eh, sí eh, ha ido degradando fuertemente lo, los ecosistemas, en algunos casos con sistemas de producción bastante... Eh, digamos, básico, rústico, producción de, de carbón, eh, despejar algunos terrenos para hacer agricultura. Con el cambio climático hay que reconocer que eh, la práctica de desarrollar agricultura está seriamente en abandono. Eh, Tala, en, en los lugares más increíbles uno los puede encontrar, y después podemos encontrar este tipo de situaciones, donde tenemos en algunos casos amplios sectores, donde básicamente la, la vegetación y los suelos están eh, descubiertos y hay un gran problema de por medio. Lo mismo aquí en la, la zona más central y bueno, en, en, la, en la parte norte, situaciones dramáticas. Cuando hacemos un, cuando hacemos un análisis del cambio de cambio uso del suelo, eh, y este es un trabajo que hizo una colega dentro del marco de un proyecto y solamente presento la región de Valparaíso, vemos que básicamente con color rojo son todas las pérdidas, es decir, donde habían formaciones vegetales y hoy o hay actividad industrial o actividad eh, agrícola o eventualmente ciudades. Este es todo el sector de viña, Gran Valparaíso y uno puede ver que efectivamente hay una fuerte concentración principalmente en los lugares donde la población se tiende a concentrar y este es un patrón que se observa a lo largo casi de todo Chile. ¿Cuáles son los cambios de uso postincendio? incendio? Y aquí eh, quizás voy a ser un poco disruptivo. Me eh, aproveché de una publicación que hizo eh, Fernanda Salinas, eh, Alejandro Miranda, y se me olvida, que apareció en el diario La Tercera, donde hablaban de esta, esta situación. Y encontré uno de los lugares eh, que eh, indicaban en el artículo que era donde se estaba generando esta situación de cambio de uso del suelo debido al, a los incendios. Esto básicamente es en el área periurbana de Viña del Mar y esta eh, voy a pasar una secuencia relativamente rápida de imágenes porque yo creo que es interesante entender cuál es el fenómeno que está ocurriendo para poder en realidad eh, dimensionar eh, de qué forma se puede abordar y de qué manera eh, se podría dar algún tipo de solución. El área de interés es básicamente esta área que estoy indicando aquí con el, con el cursor. El año 2013, esta es la imagen, esto está en la parte alta de, de Viña del Mar. Eh, esto, la imagen anterior se me olvidó, eh, el año 2009, este es el año 2000, marzo del 2011. Si se dan cuenta, aquí hay un desarrollo urbano que es eh, evidente, donde la ciudad comienza a avanzar y tenemos un incendio que se observa con cierta claridad el, el área que, que afectó afectó toda, toda esta área. Quiero hacer un alcance, si se dan cuenta, y no es que los caminos y todos estos sectores se construyeron para el incendio. esto estaban desde el año 2003, con una calidad inferior, pero ya estaban. y se produce el incendio. Al año siguiente, por supuesto, eh, comienza eh, un proceso de urbanización. Eh, Quienes tienen la posibilidad de conocer esto, eh, aquí eh, esto no es una empresa inmobiliaria, estos son sectores que permanentemente están siendo tomados y, y que son eh, urbanizados por eh, distintos pobladores, eh, no, no voy a entrar a juzgar si está bien, si está mal, esto es lo que ocurre. Y esta es la situación hoy, en marzo del 2021, es donde eh, a pesar de, de que esto ya está eh, buena parte urbanizado, igual siguen ocurriendo incendios. Entonces, es el incendio el que promueve, el que se produzca la urbanización, o en realidad solamente tiene que ver con el riesgo de formaciones vegetales que están en condiciones periurbanas. Quizás cuando uno lo mira desde una perspectiva eh, más amplia, ahí está la costa, esta es la zona de, de Valparaíso, y el sector donde le hice la secuencia es este sector. Esa es la situación... Eh, desde el momento del incendio hasta la actualidad. O sea, claramente hay un problema que está asociado a un incremento y a, una, eh, y a un desarrollo inmobiliario no normado, sin ordenamiento territorial. Eh, lo que no tengo plenamente claro es si es que efectivamente es el incendio el que está promoviendo esta, eh, esta acción. Pero claramente hay un, hay un problema eh, que va más allá del cambio de uso asociado a, lo, a los incendios. Entonces, es, efectivamente es el corazón del problema, claramente hay un problema asociado a los incendios, porque inclusive hay un dato eh, vinculado a la zona de Pichidegua, donde aparentemente sí habían incendio recurrente para eh, degradar la condición de bosque y después hacer el cambio de, de uso. Yo creo que los, el incendiar tiene un riesgo tan alto y es tan inmanejable el incendio que a menos que alguien esté eh, fuera de sus cabales puede pensar que puede hacer una... Una, una herramienta, pero yo creo que el problema es mayor y que tiene otras dimensiones y que lamentablemente no están tocadas en, en este proyecto y por supuesto no, no, no tiene que ver con la, con la orientación de este, de este proyecto, porque aquí hay intencionalidad absoluta eh, y estamos hablando como... Comencé a ocupar imágenes de acá, de la zona donde está el diputado Ibañez aquí. Eh, esto es de octubre del 2019, o sea, en plena sequía. Aquí se eliminan formaciones cedrofíticas, que son las que hoy por hoy no tienen protección legal para desarrollar palto y con unas pendientes, tengo fotografía estas de costado, aquí las pendientes son del 100%. Eh, o en este sector, en eh, la Comuna de María Pinto, que al lado de Santiago, el sector de Baracaldo, completamente de nudo, y esto, eh, según CONAF, es una formación xerofítica. Eh, nosotros creemos que probablemente no correspondía a esa, esa formación. Y ustedes ven aquí las maquinarias. Hoy por hoy... En, Sergio, ¿no? Hemos tenido que ir a la ahora. ¿Sí? Nos eh, perdimos unos minutos, ¿o no? Eh, sí, que justo me entró una llamada y estoy... estoy en... es? Si quieren me devuelvo una, una diapositiva. ¿Eso se alcanzó a ver? Sí. Ya. ya nos va cinco, Sergio, para que... No, ya estoy, ya estoy, ya estoy casi en las finales. Genial, genial. Súper, gracias. Gracias. Eh, aquí nos encontramos básicamente con actividades que son absolutamente fuera de, del marco de lo que uno llamaría la sustentabilidad y a veces esto es lo que nos venden como la agricultura sustentable eh, y claro, la escasez de agua es tan eh, acentuada que hoy por hoy este mismo sector está completamente montado, pero no se ha plantado nada, probablemente porque... Eh, la disponibilidad de agua para el cultivo que pretendían eh, establecer eh, está teniendo problemas. Y vamos mostrando imágenes de cómo van cambiando también eh, esta situación con los loteos, con las parcelas. O sea, otro punto donde básicamente las formaciones boscosas eh, están siendo fuertemente afectadas. Esto es lo que nos estamos encontrando, esto es la zona de Curacaví esto es la zona de Villarrica, Laguna Verde, aquí en Valparaíso, la, eh, el desarrollo inmobiliario, por llamarlo de alguna forma, se mete en los bosques y para los que tienen algún tipo de conocimiento respecto al riesgo que hay detrás, que aquí se produzca un incendio y que se genere, la verdad, una situación dramática en términos de eh, viviendas afectadas y probablemente personas que puedan eh, verse seriamente afectadas, incluso en su vida. Eh, y esa es mi presentación en términos de eh, cuál puede ser una, una aproximación adicional a lo que eh, apunta el proyecto de eh, cambio de uso del suelo e incendio. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Sergio. Excelente presentación. Yo creo que abre la real dimensión que tiene la problemática de cambio de uso de suelo, especialmente en la zona mediterránea de Chile, y que, bueno, es un tema central que trata de abordar este proyecto. Así que me parece que la discusión eh, puede seguir profundizándose en esta materia. Eh, entonces, en esta parte, eh, yo invito a los eh, colegas que nos acompañan en, esta, en este conversatorio a que vayan levantando la mano y, y bueno, le damos la palabra para que intervengan a su pregunta y, y, y así eh, poder concluir más o menos la hora que tenemos programada, que es a las, a las 8. Así que eh, ya había una palabra por ahí, pedía. El colega, déjeme ver. Eh, Mauricio, si quieres intervenir ahora, te doy la palabra a ti para que partas. Mauricio Flores. Bueno, pensaba que a lo mejor algún forestal o alguien puede comenzar con alguna pregunta más técnica y yo le hago la consulta final. Eh, ofrezcamos la posibilidad, pero yo creo que da lo mismo el orden, así si quieres intervenir ahora, dale nomás. Bueno, muy bien, muchas gracias. Eh, hola a todos, mi nombre es Mauricio Flores. Eh, yo no soy forestal ni del área de las ciencias, lamentablemente soy abogado y eh, he escuchado la atención las exposiciones, sobre, la, sobre todo la de mi colega Estefano. Y quería eh, consultarte cómo han abordado eh, o cómo plan, plan, piensan plantear eh, eh, cuando se, se produzca la discusión respecto de la constitucionalidad de... Eh, o, o las eventuales afectaciones al derecho de propiedad de los, de los propietarios de los terrenos afectados por incendios para que el, el proyecto no quede entrabado en, en dicho cuestionamiento, porque el artículo 46 propuesto es bastante claro y una norma bastante compleja en el sentido de las prohibiciones que establece y, y cómo esas dichas prohibiciones se pueden transformar directamente de, de, en un gravamen ¿cierto? Eh, que contraviene el derecho de, de propiedad. ¿cierto? Eh, y que por lo tanto es, es, sin duda un derecho que va a ser también considerado la próxima, la nueva constitución también, por lo tanto, creo ver si, este, me imagino que este tema lo han, lo, han, lo han conversado, lo han abordado y tienen eh, una, una serie, de, una batería de argumentos con el objeto de poder defender la constitucionalidad de, esta, de este proyecto. Eso es lo que quería consultar. Estefano, si eh, quieres contestar al tiro, por favor. Muchas gracias, Mauricio, por la pregunta. Eh, sí, efectivamente, es como uno de los argumentos que esperamos que se sitúen, sobre todo ahora que, bueno, además aprovecho a comentar que la Comisión de, de Vivienda y Urbanismo solicitó la tramitación del proyecto, o sea, el conocimiento del proyecto. Eh, claro, la relación de la propiedad a nivel de la constitución actual, nosotros la entendemos desde la función social de la propiedad, en el entendido de que es posible su configuración más que limitación a partir de la protección del patrimonio ambiental y otros elementos en, en, en lo que se entiende a raíz del 19 número 4, o sea número 24, principalmente en relación a, a esta idea de que la posibilidad de que tiene el legislador de limitar el derecho de propiedad es una de las garantías o, o en cierta medida la forma como entendemos la propiedad en, en términos de de la legislación moderna, del mismo urbanismo por ejemplo, y esto es una de las modificaciones que se incorporan, establece la posibilidad de establecer zonas de restricción. Entonces aquí incorporamos mecanismos también de judicialización, de contencioso administrativo como para atender un poco esa problemática, como atender un poco este derecho de, de aquel titular propietario que se sienta afectado por una prohibición o un acto administrativo negativo para sus intereses pueda discutirlo en un tribunal en este caso el Tribunal Ambiental, y también la posibilidad de que se pueda discutir colectivamente en un instrumento de planificación, porque hoy día existe la posibilidad de que ciertas áreas se puedan restringir con un plan regulador comunal, ¿por qué no podría ser esto factible dentro de lo que es la lógica de uso de suelo eh, con una dictación de un acto administrativo a partir de una situación concreta que es el riesgo de incendio y la posibilidad de la recuperación de la cubierta vegetacional? Entonces, como una nueva forma de entender el derecho de propiedad y también porque existen muchas limitaciones actuales que podríamos entender de que no es, quizás la, la discusión puede estar dada por la temporalidad y por eso es que se terminó flexibilizando, dan, abriendo como la posibilidad que, la de, de discusión de ese elemento, pero no el elemento propiamente tal de prohibir eh, un determinado uso solo de suelo porque digo, los planes reguladores comunales ya lo hacen. Eh, hoy día los instrumentos de planificación territorial, incluso ciertas normas sectoriales, establecen determinados usos de suelo. Por ejemplo, el código aeronáutico establece restricciones donde, del perímetro del área donde se establezca un aeródromo, un aeropuerto. Entonces, difícilmente sería como esperable que la propiedad fuera una limitación absoluta, tanto a nivel horizontal como a nivel, eh, nivel vertical, etc. Entonces... Si queremos dotar de un sentido más público a, a la convivencia en la sociedad se debe entender como un nuevo paradigma de lo que es, se entiende por derecho propio. Esa es como la, la, la discusión, o sea, yo creo que lo constitucional acá va a ser como el, si la temporalidad permite o no ciertas cosas, pero yo creo que otorgando la posibilidad de que se discuta judicialmente se establece como cierta garantía del derecho de acceso a la justicia y con eso se podría entender como salvada la objeción de constitucionalidad. Perdón por extenderme, pero el punto es como súper relevante en ese sentido. Super. Muchas gracias, Estefano Y bueno, yo creo que son dos puntos relevantes aquí en esta, en esta pregunta y bueno, en tu respuesta también, que es la limitación del derecho de propiedad por los bienes comunes. Y la segunda es la, la, la fortaleza que tienen los planes reguladores comunales para hacerse cargo de las zonas no urbanas, que es un tema recurrente por la debilidad que ellos tienen en la mayoría de las comunas, para hacerse cargo de la ordenación del territorio, más allá del límite de, de lo que está construido. Eh, yo creo que es un tema gran, enorme y eh, eh, que hay que, hay que encargar el diente. Bueno, está abierta la palabra, por favor. Eh, yo invito a que los demás colegas hagan sus intervenciones, sus consultas. Eh, ¿Quién se anota? Quién se Levanten la mano o prendan su micrófono solamente y hablen nomás. A ver, Patricio Argatoña, levantó la uh, mano. Sí, Andrés. Adelante, eh, adelante, gracias, Patricio. mira. Eh, a lo mejor no, no está directamente relacionado, pero yo creo que hoy día el país y en las condiciones en que estamos demanda con urgencia un servicio forestal potente que tenga capacidad fiscalizadora y los recursos correspondientes. Eh, como aprovechando que está Estefano ahí. Eh, eh, ese proyecto hace dos años que está uh, en el, durmiendo en el Senado, no tiene ningún avance. Eh, eso por un lado yo creo que es súper importante, además que en la futura constitución tenemos la esperanza de que también van a estar muy eh, eh, relevados los derechos sociales y los derechos de la naturaleza. Y, y, y en segundo lugar, a lo mejor una pregunta más, más técnica para, para Sergio, es que ¿qué medidas nosotros o, o las instituciones, eh, medidas de adaptación y mitigación eh, eh, son necesarias, sobre todo para los pequeños propietarios que eh, son propietarios de bosque nativo en este en este eminente cambio climático y además con la crisis hídrica eh, que está sufriendo el país. Eso, gracias. Gracias a ti, Patricio. Bueno, aquí hay dos preguntas, una para Estefano, yo le voy a pedir que intervenga primero, que tiene que ver un poco, tal vez, yo creo que darle énfasis a los próximos pasos y cómo tal vez podríamos nosotros también participar o apoyar eh, en esos próximos pasos para activar eh, la discusión sobre este proyecto de ley. Bueno y la segunda que, que más bien para Sergio a tu opinión Sergio sobre sobre los desafíos que tiene la bueno la situación de los de los propietarios de predios y quién se hace cargo ahí de por ejemplo recuperar esos terrenos después de después de alguna alteración como los incendios. Eh, Estefano, eh te doy la palabra a ti primero por favor. Sí, eh, esto en relación al servicio forestal. Sí, es una deuda más que necesaria. Hay una discusión larga respecto a los elementos de un proyecto complejo. Pero sí, esto releva la, la necesidad de la discusión. En México, sobre la misma prohibición del cambio de uso de suelo, hay una atribución entregada a un servicio que depende del Ministerio de Medio Ambiente y que tiene una comprensión más abarcada más extensa en relación a lo que es la agricultura, lo forestal, que entiende como lo medio ambiente como prioritario y a partir de ahí se establece hacia abajo como el orden de prelación. Entonces, si sí, es una deuda necesaria, el servicio forestal, bueno, acá intentamos saldarlo con lo que existe hoy día con instituciones ambientales, el reglamento medio ambiente, la superintendencia medio ambiente, los tribunales ambientales, pero si sí, es insuficiente frente, por ejemplo, ¿por qué no CONAF? Y acá, a un comentario que uno dice, eh, le restaba un poco de participación a CONAF por estos problemas que también existido de interpretación, de que es o no una corporación, hoy día la Contraloría entiende que sí es, un, es parte de la administración del Estado, pero mi, el, tenemos otros órganos del Estado que entienden que no, como el Tribunal Constitucional que ha dicho que eh, es recomendación de que no se le den más atribución a CONAF en la medida que no se reserva la idea de, de servicio público dentro de la institucionalidad forestal entonces sí, de acuerdo con con la urgencia Gracias eh, Sergio tienes la palabra ya gracias eh, me voy, voy a meter la cuchara en varios, en varios temas eh, yo creo que efectivamente se están produciendo cambios de paradigma respecto a lo que corresponde a la forma de ver la propiedad privada. Esto de que en mi superficie yo podía hacer y disponer lo que quisiera hasta que me lo limitara la, la ley, eh, hay que reconocer que a veces más que la legislación han sido los tribunales y también la Contraloría quienes aparentemente están yendo más adelante de lo que son la... Las interpretaciones clásicas. Desde ese punto de vista, eh, me extrañaría que dado toda la información y por cómo está eh, conformada la, la constituyente, eh, que no se acentúe eh, ese elemento donde el bien común no quede supeditado a la propiedad privada. Eh, creo que va a haber un, un cambio en ese en ese balance, y además las señales llegan desde distintas, de distintas instituciones. Eh, y adicionalmente uno ve cómo, eh, mire, para preparar esta presentación, me acordé de presentaciones que tenía de años anteriores y me encontré una del año 2007, que lo hice para eh, una asociación de municipios de acá de la zona central y les describía qué era cuál era los posibles escenarios ante cambio climático y yo decía pero si la puedo casi agarrar igual y la puedo volver a presentar y no con esto no estoy diciendo que uno sea preclaro y es que la información lo decía desde hace mucho tiempo el problema es que hasta que el buque no nos choca no nos damos por enterados en este caso, y para responderle a, a Patricio, eh, mira la, lo que nosotros estamos eh, observando es que el nivel de daño que tienen los ecosistemas eh, mediterráneos es eh, de alta intensidad. Eh, hay algunas formaciones que no, no van a seguir como están porque no tienen capacidad de sustentación. Eh, tenemos mediciones donde los bosques se van reduciendo en cantidad de biomasa que pueden sostener, en los niveles de estrés ambientales a los que se ven sometidos. Y ante esto, para que no, no parezca que se, soy eh, disonante con el problema de los incendios, hay más combustible y por lo tanto los incendios pueden ser de mayor voracidad. O sea, el, la, la, la complejidad es eh, altísima. Eh, probablemente vamos a tener que aplicar una silvicultura, Patricio, que no estaba en los libros, eh, donde lo que vamos a tener que hacer es reducir la cantidad de individuos por hectárea porque las, eh, las superficies no están sosteniendo la cantidad original de árboles. Eh, vamos a tener que traer especies probablemente de condiciones más áreas para que puedan vivir aquí. Eh, vamos a tener que desarrollar eh, obras de conservación de suelo para que cuando haya eh, precipitación, ojalá quede en el sistema y no se vaya eh, rápidamente por los cursos de agua y se acentúe la, la sequía. Tenemos demasiadas cosas que hacer y, y el tiempo no, no está jugando a nuestro favor. Por decirlo en términos muy positivos, tenemos grandes desafíos por delante y ojalá que estemos a la altura como país. Bueno, muchas gracias, Sergio, por tu opinión. Justamente yo creo que eso es lo que nos inspira como agrupación y queremos, bueno, seguir eh, eh, abriendo estos conversatorios, ¿no es sobre temas tan relevantes como este. Eh, bueno, estamos cerca de la hora de término. Yo quiero preguntar si hay alguien que quiera hacer una intervención eh, final, eh, cortita, para el desafío de la hora. Andrés, a mí, a, mí me gustaría, a mí me gustaría hacer favor, una pregunta. Por favor, Pablo, dale. Buenas tardes, Estefano Sergio, eh, muy agradecido de las presentaciones que realizaron. Mi pregunta es hacia Estefano, en función del artículo 47 de este eh, proyecto de ley, indica que se va a recuperar la biodiversidad y las funciones ecosistémicas del área siniestrada mediante acciones de conservación, restauración ecológica, hidrológica y del suelo. ¿Ya? El instrumento en teoría que permitiría esto sería la ley de bosque nativo. Sin embargo, este instrumento no se configuró para manejar bosques mediterráneos, menos formaciones xerofíticas. Se pensó prácticamente para manejar bosques de la zona sur, con una visión de producción de madera. Los resultados a nivel nacional con esta ley de bosque nativo, la verdad es que son Y Quienes se han llevado la peor parte son los bosques mediterráneos y también las for la formaciones xerofíticas. Mi pregunta a raíz de lo que busca este proyecto de ley y lo que señala en este artículo 47, y también contemplando que algunas regiones ya han decretado emergencia climática, ¿qué estrategia se está llevando para poder dar urgencia a la modificación de la ley de bosque nativo? Si la acción de modificación de la ley de bosque nativo se podría solicitar de alguna forma mediante la tramitación de este instrumento. Gracias. Gracias, Pablo. Eh, Estefano, por favor. Sí, eh, Pablo, por lo que entendí es lo referente a esta obligación que tiene el propietario de conservar y restaurar las propiedades ecológicas del predio, ¿cierto? No, Pablo. el artículo 47, que eh, sigue del 46, que es donde se toca ese tema, habla de recuperar la biodiversidad y las funciones ecosistémicas sí, del sí. área. Nosotros hicimos ciertas modificaciones. Sí, sí. sí, hicimos ciertas modificaciones a esa norma porque se dio la discusión, se dio la... que ahí voy a enviar el... el texto final de cómo quedó el, la indicación sustitutiva, que si sí hay problemas de, de problemas de interpretación en, en orden a, a los roles que puedan eh, asistir al, al propietario en este caso, que podría ser muy oneroso. No, se escucha. ¿Bien? ¿Se escucha? ¿Sí? sí, se está escuchando bien. Dale nomás, Estefan. Ah, ok. Sí, lo que hace es que hicimos ciertas modificaciones, por ejemplo, ampliamos como dentro de lo que es la ley autónoma, los ciertos principios, nos no hicimos más cargo de como el procedimiento, discusión administrativo, judicial, etcétera La prohibición, cómo se modula, la instrumento de planificación territorial y en relación al, al aspecto de la ley de bosque nativo, ese artículo 47 y día 49 eh, entendiendo Entendemos como lo siguiente: o sea, se recuperará la biodiversidad y las funciones ecosistémicas del área sinestrada mediante acciones de conservación y restauración, y restauración ecológica. El propietario del predio sinestrado, en conformidad a lo dispuesto en disposiciones anteriores, que son las prohibiciones, podrá voluntariamente optar. Y acá es como lo, lo nuevo: voluntariamente optar por cercar el predio afecto a la prohibición. Y eso es como el concepto de que se restaure solo, básicamente por la propia acción de la naturaleza, por la no intervención humana o presentar ante el Ministerio de Medio Ambiente un plan de restauración ecológica post incendio, cuyo contenido lo determinará el reglamento a fin de disminuir la, la propagación de incendios forestales futuros. Hicimos como una variación en la disposición porque entendíamos que era muy imperativa, muy compleja de llevar a la práctica de que efectivamente se cumpliera. Lo más probable es que quienes fueran objeto de los titulares de la prohibición dejaran la propiedad abandonada. Entonces, frente a la posibilidad hipotética de que fuera más regresiva que progresiva la, la disposición, y también frente a la imposibilidad que tenemos de asignar mayor presupuesto, pero sí entendiendo la posibilidad de que en un futuro, en una ley de presupuesto futura una vez que esté esta ley en vigor, se asigna un presupuesto a un fondo de conservación. Eh, esa es como la, la, la hipótesis dentro de esto de... Porque igual hicimos un cambio, o sea, tuvimos una discusión en relación a, a los problemas que podría generar en la práctica esa norma, como originalmente se, se entendió propuesta. Eso es como, no sé, no sé espero haber respondido a tu pregunta, o no sé si dejé a ver estas más preguntas con, con la respuesta. No, gracias, Estefano, pero sin embargo hay una cosa que me llama la atención y yo creo que aquí coincidimos varias personas. Eh, hoy en día la restauración pasiva que hay a través del cercado que se recupere el ecosistema, hoy en día es muy difícil que se dé eso en las zonas mediterráneas, principalmente por la mega sequía en la que están atravesando estos bosques, y hemos visto ejemplares eh, como litres que están acostumbrados a condiciones de sequía, se están secando, o sea, es una, es una situación que se está masificando, entonces... Prácticamente, más que enfocarse en restauración pasiva en estos tipos de ecosistemas, necesitamos modificar los instrumentos para hacer intervenciones para permitir que se sigan manteniendo estos ecosistemas. Entonces, a, a modo personal también, y, y yo creo que es una petición que tenemos del sector en general y del mundo medioambiental, es súper importante actualizar la ley de bosque nativo para que sea un instrumento que se pueda adaptar a las condiciones climáticas que estamos enfrentando, sino eh, las acciones de conservación van a ser totalmente estériles. Gracias, Estefano. Gracias, sí, gracias Pablo. Yo creo poco que, tú? Sí, sí. que O sea, concuerdo y o sea, también somos de la idea de que esas acciones de conservación vengan a, acompañadas con un fomento por parte ya sea del Estado o de las propias municipalidades, porque si no es como más complejo llevar a cabo pensando, no sé, en un desinterés del y que fue como la discusión que tuvimos para modificar la, la disposición y que en el futuro esperemos que se, que se pueda mejorar con intervenciones también del Ministerio de Medio Ambiente, futuro, con la nueva contribución, establecer como una idea más de servicio público, medioambiental, que una idea como muy de subsidiariedad que todavía impera como, como en este marco. Gracias, Estefano. Yo creo que el tema, eh, bueno, justo se pone muy interesante, eh, tenemos una hora de término, pero yo creo que es importante que nos comparta la, ves, la versión esta... Eh, compilada, ¿no es cierto?, que, que ustedes hicieron de, varias, de, varias, de varios eh, proyectos que estaban ahí circulando. Sería bueno eh, tenerlo para circularlo. Aquí tenemos un grupo de, de personas, de colegas, muy interesados en esta temática. Tal vez podemos recoger ideas interesantes para, bueno, para, para la discusión que viene. Eh, y desde ya dejarlo invitado a que este tema no lo dejemos eh, olvidado, porque la situación se está volviendo dramática, tal como lo plantea Pablo. Eh, eh, y yo creo que es un tema que hay, que hay que empujar, que hay que profundizar, que hay que complementar con, bueno, con, todos los, con todas las ideas que se nos puedan eh, eh, surgir de los distintos ámbitos. Sergio, todavía has levantado la mano, no sé si quieres decir algo. Eh, sí, algo, algo muy, muy breve. En la, hoy por hoy, las experiencias que tenemos en terreno es que la restauración pasiva no está dando solución porque de repente pensamos demasiado en compartimento. Cuando decimos que la mega sequía está afectando la vegetación, no hemos olvidado de la fauna. La fauna también está estresada y necesita alimento. Y lo que está haciendo en muchos casos eh, se está comiendo los rebrotes. En el caso de, lo, de los incendios, cuando son de menor tamaño, y eh, está limitando fuertemente el desarrollo de, de, de los árboles. Entonces, eh, claramente los instrumentos se, se nos están eh, quedando más limitados de lo que podíamos considerar. Y dejar eso como una obligación o un compromiso para el propietario, un, eso sí que es gravoso. Par totalmente, Sergio, tu recomendación. Por eso digo que sería bueno que le diéramos una, una mirada a, la, a las normas que están en esta, en esta propuesta, tal vez porque pueden surgir ideas que ya sea sirvan para este proceso o tal vez para los que vienen. Yo creo que la modificación a la ley de bosque nativo es un tema que está ahí eh, pendiente también y yo creo que estos temas hay que empezar a, a incorporarlo, ¿no es cierto? Porque justamente... La situación es bastante compleja y lo, los sistemas naturales no se van a recuperar solo, menos se van a recuperar si nos preocupamos solo de uno o dos de sus componentes. Eso está ya archi comprobado eh, para todos los que hemos estado trabajando en los territorios. Así que, bueno, yo quería bueno, reiterarles que este conversatorio lo organizamos como Agrupación de Ingenieros Forestales eh, de, por el bosque Nativo, con, eh, con el apoyo y la colaboración de la Fundación Enrique Bold. ¿no es cierto? Y eh, en nombre de la, del directorio y del equipo de la agrupación, quería darle las gracias a, bueno, a nuestros dos expositores, excelentes expositores, el tema da para mucho más, dan ganas de quedarse más tiempo discutiendo, ¿no es cierto? Eh, ya sea por la experiencia legislativa o por la experiencia técnica que nos, que nos ha compartido Sergio, eh, y sin duda yo creo que varios de nosotros teníamos ganas de, de, de meter la cuchara en algunos de estos temas, pero eh, en virtud de, de la organización y del tiempo que nos habíamos planteado, lo vamos a dejar un poco hasta acá y, y por supuesto que aprovecho de extenderle a todos los que están hoy día conectados la invitación eh, porque vamos a continuar eh, haciendo estos conversatorios, tal vez cortitos, bien acotados, pero que nos llenen un poco de inspiración no es esto? para seguir profundizando en estos temas que sin duda tienen que ver con, eh, con el futuro de todos nosotros, de nuestro país, de los territorios. Así que por última vez voy a preguntar si alguien quiere hacer una última intervención cortita eh, y si no eh, estaríamos terminando acá eh, esta, esta actividad. Muy agradecido a todos entonces eh, y por supuesto felicitar a, nuestro, a nuestros eh, invitados y a los asistentes que estuvieron hoy día presentes, muchas gracias y, y nos volveremos a encontrar en una próxima oportunidad Gracias por la invitación Gracias chau, chau, chau, que Muchas gracias, chau, chau, oh, muchas, chau. gracias. Chau, muchas gracias, muchas gracias. Adiós